A raíz de que el fin de semana pasado se llevara a cabo la convención del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y las impresiones que ésta ha traído consigo sobre los partidos tradicionales. Cuestionamos a ciudadanos sobre si confían o no en los partidos mayoritarios. Los partidos están bien, lo que está mal son los, los que lo dirigen. Es la misma persona de siempre, eh, lo, lo, la misma figura, que eso que cambiar, los señores, gente joven. Que quiere echar para adelante. No creo que la gente confía en los partidos tradicionales porque habría justicia para todos. No sé, imagínate si un partido tradicional viene al gobierno y con toda esta mafia política, con toda la impunidad que hay, no hay ningún preso. A pesar de eso, ¿cómo se va a confiar? La gente no confía, la gente vota por votar, la gente ya no confía porque a ellos se les olvidó de que ellos van a servir, no a servirse. Por eso se, se han convertido todo en una basura. Me parece que sí, porque el sistema político todavía está funcionando. Lo que pasa es que se han convertido en empresas, en esporio, que te compran las elecciones en la, el día en la urna. Para NTN, Joanny Gordero.